A la mayoría de usuarios y cultivadores les preocupa el medio ambiente y prefieren el cultivo en exterior y natural. Pero la inseguridad jurídica, los robos, los horarios indiscretos, las visitas inesperadas, un clima desfavorable, una mala cosecha o sencillamente la falta de espacio, provoca que muchos autocultivadores deban resignarse a tener que decantarse por el cultivo indoor como única alternativa. ¿Esto quiere decir que cultivo indoor y sostenibilidad son conceptos irreconciliables? La industria, mediante la ID busca satisfacer a un usuario cada vez más concienciado con la huella ecológica de sus acciones, pero que mantiene una gran exigencia en lo que a producción se refiere. Sumado al aumento constante del precio de la energía eléctrica, ha provocado la aparición y mejora continua de tecnologías como el LEC o el LED, que aspiran a rebajar el consumo sin perder un ápice de productividad ni de calidad en las cosechas. ¿Pero esto es posible? ¿Pueden estos nuevos avances reducir el consumo eléctrico y el impacto medioambiental sin que se vea menguada la productividad? ¿Cuánto se puede ahorrar? ¿Es posible amortizar la diferencia de precio respecto a una lámpara convencional? Para contestar a todas estas preguntas y muchas más, vamos a poner a prueba un prototipo, un sistema LED de última generación y de fabricación española, el Octopus. El Octopus es un sistema LED que permite un alto grado de configuración y control sobre las necesidades lumínicas de la planta en sus diferentes ciclos. Los componentes que conforman este panel son de máxima calidad. Tiene un diseño elegante, con acabados cuidados. Es de fácil manejo, ya que se puede operar desde el panel de control o desde un móvil o tablet, incluso a distancia con la app Octopus. Este panel es capaz de reducir el consumo de energía hasta un 50% con respecto a los HPS convencionales sin menguar la calidad de las flores. Permite abarcar todo el espectro lumínico necesario para que las plantas se desarrollen de forma adecuada y ofrece una serie de configuraciones muy interesantes como el control automático de parámetros de la temperatura y la humedad, modo nocturno o la posibilidad de incrementar la incidencia de luz ultravioleta durante la fase de floración. Y requerirá de un grado de conocimiento avanzado y algo de experiencia para sacarle todo el partido a este completo equipo. ¿Será capaz el sistema LED de Octopus de exprimir al máximo nuestro cultivo con menos consumo?